En este vídeo vamos a trabajar con grados y radianes y con la notación sexadecimal, la famosa notación de grados, minutos y segundos que cada vez se emplea menos y que proviene de los babilonios. Bueno, vamos a ver cómo podemos transformar estos números que tenemos aquí a notación sexadecimal, la de los grados, minutos y segundos. Bueno, pues si escribimos 3,5, aquí escribimos grados y le pulsamos al igual... Nos dice que estos son 3 grados, 30 minutos. Efectivamente. Ahora escribimos 4.99 grados. Y nos dice que son 4 grados, 59 minutos, 24 segundos. Y vamos a hacer un último cálculo con un número negativo para ver que funciona en todos los casos. Pulsamos aquí y obtenemos el resultado. En este caso los segundos nos lo da con decimales, puesto que no son exactos. Y ahora vamos a hacer el paso inverso. Tenemos unos números en la notación sexadecimal y lo vamos a pasar a la notación normal. Bueno, pues escribimos 2 grados y vemos que ahí nos lo escribe. 45 minutos, pulsamos en esta tecla, ahí aparentemente eh, la, el símbolo es el de grados, pero en realidad son minutos. Y aquí son segundos. Vamos a darle al igual para comprobar que lo hemos introducido. bien. Aquí lo tenemos. Si lo queremos pasar a la notación estándar, pulsamos aquí, así en forma de fracción, y así en forma de decimal. En este caso nos ha dado un decimal periódico. Vamos con el siguiente, 56 grados, como no hay minutos, tenemos que escribírselo, pues si no la calculadora se confundiría. Y 45 segundos. Pulsamos y transformamos. Bueno, y ahora vamos a hacer operaciones en notación sexadecimal. Vamos a hacer esta suma, por ejemplo, y para estar seguros que no nos equivocamos, la escribimos entre paréntesis, aunque no es necesario. 4 grados, 5 minutos, 34 segundos. Cerramos el paréntesis, lo vamos a sumar y abrimos un nuevo paréntesis: 56 grados, 2 minutos y 45 segundos. Cerramos el paréntesis y obtenemos 60 grados, 8 minutos, 19 segundos, que era un cálculo que también se podría hacer a mano. Y vamos ahora con una operación combinada donde aparece una multiplicación y también aparece una resta. Aquí escribimos. 3 grados, 2 minutos, como lo que faltan son los segundos no hay que escribirlo, y le restamos, vamos a ponerlo entre paréntesis, 2 grados, aquí sí que hay que escribir 0 minutos y 57 segundos. Y ahí tenemos el resultado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos convertir eh, los grados en radianes y a la inversa. Bueno, para convertir grados en radianes la manera más fácil es poner la calculadora en radianes. Ahora está en grados, lo denota esa D, de Degree en inglés, y lo vamos a escribir lo vamos a poner en radianes. Nos vamos a la configuración y vemos aquí la unidad angular, la elegimos y elegimos el 2, los radianes. Bueno, pues vamos a escribir 180 grados. 180 grados en principio estaríamos tentados de hacerlo con esta tecla, pero si lo hacemos con esa tecla vemos que no funciona. Si queremos hacer este cálculo tenemos que proceder de la siguiente manera. Tenemos que escribir 180 y en la tecla OP de opcional seleccionamos la unidad angular. La unidad angular queremos que sea grados, es el primero, 180 grados. Pulsamos al igual y vemos que nos da pi. Para no tener que volver a escribir, borramos y escribimos 30 grados. 30 es pi entre 6, un sexto de pi, efectivamente. Vamos a volver a ver cómo se escriben los grados. 45, tecla OP, seleccionamos la unidad angular y seleccionamos el 1. Y esto da pi cuarto. Y finalmente vamos a hacer un cálculo con unos grados que ya se transformarán probablemente en un número decimal. 2.78 y elegimos los grados. Y efectivamente ya no nos da en función de pi, sino que nos lo da en número decimal. Bueno, pues ahora para trabajar a la inversa tenemos que poner la calculadora en radianes. Aquí elegimos... En radianes no, en grados sexadecimales Ya lo tenemos. Y ahora vamos a escribir pi, el pi está aquí, por lo tanto pulsamos Shift, pi tercios. Pero ahora le tenemos que decir que son radianes, si no la calculadora no lo sabría. Seleccionamos si aquí y el 2 son los radianes. Pues vamos a ver pi tercios radianes. Resulta que son 60. 60, como estamos trabajando en grados, son 60 grados. Vamos con otro más. Borramos. Escribimos 5pi. Lo dividimos entre 3. Y escribimos su unidad. La unidad son radianes. Pulsamos. Y son 300 grados. Bueno, y vamos a hacer otro cálculo. En este caso, pues es dividido entre 6. Seguimos para atrás y escribimos 13. Esto se pasa de 2pi, se tiene que pasar de 360. Efectivamente, son 390. Grados.